Se embojera la cautiva hoy por enya petinve. Se pueró ya te pude acarundo ya ni aroma. Moráico supe haré tu pide. Serendo una cautiva sereno y tan de pide. Vas a tener dos o tres presentaciones ahora acá en Paraguay, dos. ¿verdad? Dos presentaciones. Dos. Una es en Cacupé. En, el, en Cacupé, en sí. el Teatro Municipal de Sí, de que ocupé a las 20 horas. ¿Cuándo es eso? Mañana. Mañana, mañana. Ok. Y tenés otra el sábado 22 de abril. Es Mi Tierra, Mis Raíces, el nombre del espectáculo, ¿verdad? Sí, de los dos espectáculos.